Vamos a rifarnos contra las aguilitas. Voy a tener que sacar a los que están lesionados. No sé si se actualizó el roster. Hace ratito bajó una actualización. No sé si ya se actualizó. Pero vamos a tener que sacar a Mustard. Y Aberred Y a ver a quién metemos. ¡Ah! Ese Mustard. ¡Qué coraje! Pero bueno. Ya que... Míralo. La semana pasada juegazo y ya no lo vamos a poder tener, ni modo Listo, vamos a patear Vamos a empezar pateando A mí me gusta empezar pateando porque así cualquier cosa recibes en la segunda mitad Tienes chance de montar una ofensiva y sacar puntos por cualquier situación Ahí están los primeros reportes Gigante segunda gana Washington, yo no creo que eso pase Pero ahí están los reportes esta, esta, esta parte de estas simulaciones del franchise me gusta, ¿no? Que, que hacen como esa onda real. Pasan reportes y hay medio tiempo y todas estas cosas. Devonta Smith. Hasta la yarda 26. Desde ahí empezar el primer drive de las águilas con Jalen Hurts. Que se vio muy bien esta primera semana. ¡As Kaepernick! ¿Qué? ¡Kaepernick en el Madden! Kaepernick en el Madden, tenía razón, JDPA. La vez pasada, Kaepernick en el Madden. sas Notición. Nos pues vamos a tener que pasar parar al buen cap. E-Bajo Man Prime. Dice: Chiru, unos saludos. ¿Puedes decir Miami Dolphins and 49ers number one, porfa? Gabón Mac. Vaya mi amor, sí. peces, 49ers number one, porfa le dio un partidazo a excepción <ríe> Saludos, del Fambel Pero se vio como un receptor muy bueno Yo pensé que solo servía para pases petallas Pues es que el, el, la, la, la temporada pasada lo utilizaron mucho Como para correr, ¿no? Pero es muy buen receptor, mira Aparte la, la, el tiempo que le dieron a El tiempo que le dieron a Alans-bajo 17 A por Estuvo chido ¿Qué onda? ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo andas? Ya andamos acá Qué bueno que te unes a la transmisión. Tercera y pulgadas. ¿no? ¿Cómo vivieron el juego del domingo? ¿Cómo lo viviste, Alan? ¿Cómo te fue? ¿Ya fuiste al cardiólogo? ¿Ya te revisaron? ¡A <risa> dónde, fútbol! ¡Agárrala! ¡Ahí está! ¡Corre! Ya muchas sobre reacciones por el partido... Touchdown 111. Sí, 11. muchas sobrereacciones. reacciones Buenas tardes mis hermanos Niners Frank Guti, ¿cómo estás? Hermanos, saludos, bienvenido Sí, muchas sobrereacciones yo <coughs> La verdad es que Híjole, antes, antes lo que pasó Pues no, no, estaba cañón mano La neta no sobre reaccionar Pero creo que ahorita ya estamos más tranquilos Ya es, ya es momento de, de empezar a ver a Filadelfia no. Ya mañana subo el canal 49 Analizando a las aguilitas se va a poner chido ese juego. Ya vamos ganando 7 a 0. Como tiene que ser, vamos a volver a aplastar. los Niners estaban aplastando, pero bueno, ya. Ya, para qué digo. dice. Yo vi que querían correr a Shanahan, jajaja. Sí, ya hay gente que ya ya quieren correr a Shanahan y ya quieren correr a o sea, juega bien Garópolo y de todos lo quieren correr. No, ya lo de Garópolo creo que ya es personal en mucha banda. Este, pero sí, demasiada, demasiado pánico. Semana 1, no, o sea, estuvo gacho, pero apenas empieza esto. El tema preocupante, sí, son las lesiones. Repito, creo que ahí sí está cañón. Ahí miren, está Kaepernick, ya vieron que está Kaepernick. Los que van llegando, está Kaepernick ahí con las águilas. No sé por qué lo metieron. Vientos, Frankuti. Ah, se suscribió en el nivel 1, Vientos, carnal, Vientos. Bienvenidos, sí, ya se pueden suscribir. Ya se pueden suscribir. Como hace falta aquí lo... ¡Otra vez fútbol! ¡Vas! ¡Agárrala! ¡Mosa! ¡Oh, ja, ja! A eso regresó Kaepernick a la NFL a fumblear balones. <ríe> Muchísimas gracias Frank con Niners. Ya, ya, ya está activada la, la opción. Ya se pueden suscribir. Les recuerdo si tienen Amazon Prime. este, Ahí pueden este, vincular su cuenta y apoyar al Canal 49. ¿no? Es gratuito si tienen Amazon Prime y pagan Amazon Prime pues es completamente gratuita la, la suscripción a, a, a, canal, a este canal 49 en Twitch. Alans-17 dice, Afecto mucho la lesión de Beret, además de esos errores infantiles de Kitten y Samuel, para mí nada de qué preocuparse, cada año la semana 1 no se empieza tan demoledores. Es correcto amigos, sí, creo que hay muchos equipos que empiezan la semana uno y parecen que wow, ¿no? Y luego se van desinflando y hay otros que no empiezan tan fuertes y cierran muy cañón, por eso dicen no importa cómo empiezas, importa cómo cierras. Eh, lo de Kittle, pues es algo atípico, ¿no? Para que Kittle haga eso, está muy cañón. Ay, tengo que sacar a Monster, déjenme lo saco porque ya ya lo tenemos fuera toda la temporada. Este... Sí, la neta, sí. La neta sí. 17. Dice. Ahí están de ejemplo los Bills y Ravens, jaja. Exacto, sí. Se pensaba que, que iban a ganar, ¿no? Yo, yo pensaba que los que los Bills sí ganaban y los acereros se la sacaron. Y el de Ravens estuvo... <ríe> ese juego estuvo bien chido. Si a nosotros se nos sale casi el corazón No me quiero imaginar A los, a los, a los, que, a los fans de los cuervos y de los, y de los riders Estuvo muy cañón Pero sí, mira Coincido en que, en que Dice Oye Pablo, pon el reto Gold 12 A jugar de quarterback con Gold Sí, ya voy a poner retos Miren, ya puse un reto De hecho No, si se juntan 1500 monedas Aquí en canal 49 Que son monedas virtuales Para que por si no saben Pues ese no es dinero son monedas que ustedes acumulan por estar viendo aquí mis transmisiones. En las 1500... Ya me sí, puse sí. el reto de jugar un partido. No me lo esperaba. Solamente corriendo el balón. Vamos a mandar a... Sí, ya está. No, a Monster hasta... Hasta acá, man. Receptores, sí, están bien. Eh, la cerrada, el tackle. E- bajo manprime Dice Chiruno ahí te va otro beat solo porque ganaron los nanes ¿Dónde es eso? A ver, espérame, tantito Voy a mandar un pequeño corte, espérame, regreso Alans- bajo 17 Dice, los Riders XDXD, XD, que partido tan loco y viste a Stafford. Dice, los Riders, que partido tan loco y vieron a Stafford, si en verdad los Cardinals me sorprendieron. Aguántame tantito. tantido. que aquí tengo mis... ¡Ah! ¡Lui, Luis! Ya. Dice. Ok. Hola, Pero saludos. Es que aquí tengo, tengo a, mis, tengo a mi, tengo a mi asesor, este, para todas estas ondas. ¡Ya! Ahora sí. Ahora sí. Oye, Pablo, el reto, golea. Los Titans no me lo esperaba yo tampoco. Yo, la neta, tampoco me esperaba que los Titans fueran a, fueran a perder, este... Me sorprendieron en, en mis Pablo. Damos predicciones, no estaba eso. <ríe> y perdimos. Y, y perdí y no le atiné. Gabón Mac. Otro vez solo porque ganaron sí, los Niners vientos. Se ve muy fuerte la división, Goat, ya quiero ver los divisionales para ver si seremos contendientes. Sí, amigo, sí, sí está cañón. Sí, sí, sí. Hola Luis Luis. Hola Luis Luis, ¿cómo estás? Los Riders, partido tan loco. Y viste a Stafford, sí, e estuvo cañón. Prime, dice. Chiruno, ¿cómo le fue a los gorilas de Wisconsin, Chiruno? A <risa> los gorilas de Wisconsin. <risa> este, a ver, déjenme ver, que ya estoy todo hecho bolas. Déjenme cambiar a Jason Barrett, porque Jason Barrett ya chafió. Alans-bajo 17. Ya no va a jugar. Dice, el Brady 2.0 perdió en sus Xd xdxd. ¿El Brady 2.0 perdió en su debut? <risa> ¿No, Brady? ¿O cuál Brady? Galeazzi 2021. Dice. Hola amigo, buenas tardes. Buenas tardes Galeazzi. A bajo 17. Ah, Mac Jones. Dice, <risa> Mac Jones, jaja. Sí, perdieron los Dolphins, les hicieron la manobra y, y yo feliz. Vamos, vamos, vamos, jala. Touchdown. La ya Mitchell y le ponen el 34, ¿no? Ahí les encargo. Su, Amaden, sus, sus, sus, sus ajustes y sus actualizaciones. Pero bueno, Laia Mitchell ya notó. Este. Raiders, partidazo, sí, ya. Mac Jones, hola amigo, buenas tardes, Galia, sí, ya. 2.0 2.0 Es su versión bizarra de Brady. La neta, sí, pero he de decir que, que, que no jugó mal, ¿eh? Mac Jones no jugó nada mal. Y digo, los Delfines, pues sí, la neta. No lo vi mucho, platiqué con mi sobrino que, que es muy Dolphin. Y me dijo que los linebackers pues están perdidos, ¿no? Que eso lo aprovechó mucho Mac Jones, que no hay como mucho linebackers en Miami. Pero pues yo vi las highlights y la neta es que sí vi algo muy chido. 911 dice, no entiendo los reportes de Kinlaw, puede regresar mañana o no regresar nunca. Yo ya no sé qué pasa con Kinlaw, de veras... <coughs> Me encanija que no, que no, que no podamos tener un. Un frontal ahí en el centro, porque, pues, para cómo nos corrieron. Mal. Dice: Ya empezó nuestro hospital. Manchen, y es la semana 1. Nos faltan 17, ahí les encargo. Semana 1 y perdemos a nuestro corredor y a nuestro esquinero titular. Oh, no quiero pensar qué va a pasar después, pero esto ya huele muy chato. Ojalá no pase a mayores, neta. Que ya me da miedo cada uno, cada que se cae uno que se queda tirado. Ahí ya no sé qué va a pasar. Galeasi 2021 dice: No podemos ser normales. Parece que no, carnal. Parece que no podemos ser normales de ninguna forma. Alan's parece Mion que bajo 17. ya vamos a ser hospital dice. forever. Los Cowboys sí están mal. Acabo de leer que de Marquez Lawrence queda fuera indefinidamente. Colin suspendido. Martín con COVID y Gallup fuera cinco semanas. ¿Cómo Francisco crees? 911. Psss. Dice. No podía creer cómo nos corrían por el centro y son los leones. Eh, Primero, Alan, no, no esas noticias no me las sabía. Pues digo, no... No sigo mucho a los vaqueros, la verdad. Pero está cañón. Ah. Y este... Los pobrecitos vaqueros, nada no, más bien, que chido, no es cierto, no. No me gusta que se lastimen los jugadores, pero pues los cowboys. Eh. Frank Kuti, no podía exhibir, no. Yo tampoco. Yo decía, pues, ¿qué está pasando en el centro? Pero pues sí nos. De entrada, nos hace, fase, bo, nos hace falta Bogner. Y sigo diciendo que fue un error dejar ir a De Forest Bogner. Y ahí están las consecuencias. Killow, me parece que no ha valido la, el pick que, que, que fue. Ya va a correr Kaepernick. Me parece que no ha valido el pick que costó el señor Jabon 2021 No juega. Dice. Los leones se crecieron y no hay equipo pequeño. Eh, amigo, mira, en parte Alan se crecieron, pero en parte 7. también los dejamos crecer. Dice. Y también los Heads. Beckton fuera cinco semanas y otros Safti todo el año. F4 Yo pensaba sal. que Salah era el que traía la maldición de los lesionados. y Pero pues más bien creo que también se la llevó. Porque este. Ah, cañón. Porque el perro los 100 son un hospital. Bajo. Dice: Ese perro de cadena gruesa. Apenas pude llegar. <risa> Ese perro, bienvenido a, a, acá al, al Twitch. Aquí, aquí podemos platicar más chido, cardal, con un montón de banda. Aquí se pone bien chido. Ese perro es el perro, el tan mencionado perro en YouTube. Malcuti 911 Dice: Las lesiones están afectando a todos duro, no solo a nosotros. Pues la verdad es que no sé el reporte de lesiones de toda la liga, ¿no? La verdad es que sí, ahí sí te fallo. Me centro en los 49 y la neta está cañón lo que nos está pasando. Yo creo que ya hay que llevar al brujo mayor a la bahía porque está gacho esto. Alans-17 dice: También se lesionaron a Fitzpapi. ¡Ah! touchdown. Dice. Sí, a Fitzpapi sí, sí supe. Washington ya fue. También el de... Ah, pues es, es Fitzpatrick, ¿no? El de Washington. Sí, sí, oí, Sí, sí, leí que, que se lo echaron. La cadera o no sé qué fue. Pero la bronca es que, por ejemplo... ¡Uy! La bronca es que Tampa completito. Seattle, completito. Arizona, completito. Dice. De acuerdo, las lesiones han afectado en general a la liga. Pero, a ver, perro, dime tú... A Dice sí si de la cadera Jerry Judy Alan's una torcedura Dice Jerry Judy una torcedura de pie Es que yo quiero que donde se lesionen Desde en Tampa y en Seattle y en Arizona Díganme quién se lesionó ahí Cuéntenme E-Bajo Man Prime Dice James uno y los Pats se fueron a CHSM Alan <risa> Alans-Bajo 17 Dice Tampa también ya perdieron por unas semanas A su secundaria Pero a quiénes es de su secundaria 2021. Dice Nadie todavía El perro 49 guión bajo Dice Seattle también trae lesiones Uno sí, de sus pero corredores no, Pero no es Chris Carson mi perro Y ese es el que estaría Más interesante ¿no? Creo que es este Rashad Penny Pues ese casi no, no lo meten ¿Cómo vieron a lo Cuéntenme. Yo la neta lo vi jugando muy El chido, ¿no? -bajo. Dice, Arizona no tarda en salir. ¿A poco jugó JJ 911. Watt? Ni siquiera jugó, ¿sí? Dice, sí porque nadie se lesiona en nuestra división, nuestros mugrosos compañeros. Gabón Mac, Corre. Ah, ¿por qué meten dice, a Monster si ya lo saqué? Que se lesione Wilson y ya tenemos ganada la división. <risa> la neta, sí. El bajo Dice. Y de tampa uno de sus esquineros titulares se dislocó el codo. Bien, pues Caliací entonces, bueno, 20, mira. 21, dice. Fue muy bueno Garapolo. Sí, jugó muy chido Garapolo, la neta. ¿De Tampa? ¿quién? ¿Pero qué esquinero, mi perro? ¿Quién fue el que se dislocó el codo de los, de los esquineros de Tampa? Garópolo jugó muy chido. A mí me gustó mucho cómo jugó Garópolo, la vio neta. Bajo prime. Dice: Chiruno Diosito no quiere que se lesionen. <risa> pues debería de querer porque es el equipo de Dios, los 49 Todos sabemos que Jesús le va a los Niners. ¡Corre! ¡Corre! <risa> Pásenme nombres es... Si ¿Sí jugó JJ Watt ¿Quién dijo por ahí? Si ¿Sí jugó JJ Watt perro Jimmy jugó muy bien Pero el que nos falló fue la defensa Hoy fue el día opuesto Galea Sí, G20 de plano, sí eh? Dice Lance debió jugar más. Yo la neta no lo hubiera metido a Lance mucho. O sea, creo que Frankfurt con la anotación 911. estaba chido. Pero ya me voy a pelear aquí con Dice, el perro, entonces me Si <risa> fue de lo mejor, si sigue así va a valer una primera ronda. Así Galeo es, amigo. Así 20, 21. Dice. Para el cuarto periodo. Alance guión bajo 17. Dice. Si jugó bat, pero los reflectores los llevo Jones por sus 5 sacs. El refugio los llevó Jones por sí No, Chandler Jones jugó bestial, dos tacleadas atrás Cinco cap o seis Ello capturas No sé, tuvo cañón Dice swift traje 1 y qué onda con Trevor Lorenz, como viste? Mm. Trevor Lorenz, pues creo que Pues no, ahorita no se le va a ver mucho O sea, yo creo que el equipo, pues no No le ayuda absolutamente nada Al señor Lorenz, mi chavo entonces Galea, va a Vamos a tardar en ver a Lorenz Hacer algo chido dice, ¿Cómo ves los... Interferencia? De Omodri Lenore me gusta. Creo que... Ahí va. La neta. 55 snaps. Lo atacaron cuatro veces. Solamente le completaron un pase para tres yardas. Ahí va. No nos podemos volar la barda. No. O sea, creo que de repente pues lo van a atacar más. Y ya cubrir a de Andre Hopkins. Si y receptores más cañones va a estar perro. Este... Hambry Thomas no, me, no me gusta o no Kion me ha estado Barrett. gustando tanto. Dice. Oh. Se llama Sean Murphy el córner de Tampa. Sean Murphy. Ah, Sean Murphy fue el que se deslocó. Entonces sí. Sí Galeci le va a pegar. 20, 21, dice. Y las nuevas contrataciones. Gabón Mac. Dice. No me gustó nada el meter a Lance para correr. Solo se perdía yardas y pues se hizo muy obvio que cuando metían a Lance iban a correr. Yo coincido, Gabón. Eh, las nuevas contrataciones, pues este Kirkpatrick, la neta, si, si, si te digo que sí, que lo conozco, te mentiría, no, no, no lo ubico. Francuti este, 911. El corredor de Leones dice, vi algunas highlights. por es ahí. El futuro. Eh, pero hambre y es un cheque al portador. Pues Alan Ojalá mi chavo. 17. Dice. James Winston MVP. <risa> ya de plano. No, a mí tampoco me gustó que metieran a Lanza a correr Creo que se pudo haber ahorrado eso Shanahan Pero este... Pues bueno, vamos a ver Vamos a ver, el, el perro tiene un, un punto muy válido que, también Que es que a lo mejor pues, lo va a soltar poco a poco Dice Carson Wentz Gold <risa> Sí, sobre todo los, los Colts, ¿no? Que se, yo, yo, yo esperaba también Que los Colts fueran a jugar chido y Así que no tengo esperanzas de que le vayan a hacer algo a Seara, la neta. Alans-17. Dice. Si hoy termina la liga los Texans son SID 1 en la americana XDXD. perro XD. 49-. Guión bajo. Dice. Yo digo que semana 1 fue un espejismo. Muchos equipos jugaron como si no hubiera un mañana y ya para semana 5 ya no habrá esos resultados cerrados. Galeazzi pues sí. 2021, dice, lo interesante va a ser los ajustes que hagan a la defensiva, pues sí, pero tú sabes que, que más o menos pensamos parecido, de repente tenemos ahí nuestras discrepancias, pero sí, yo estoy de acuerdo, semana uno es este, ¡ah, gracias Luis Gracias ya Luis suscrita a Canal 49, desde Amazon Prime, ya saben que si sí en Amazon Galeazzi Prime se pueden suscribir 21. gratuitamente, dice, y que le Niners, a vi, los vi. titanes. Sí, a ver, eh, perro, primero perro. Eh, sí, la semana 1 siempre es un desespejismo. No estábamos hablando hace rato de eso, si sí, semana 1. A veces los equipos que se ven bien cañones terminan jugando del nabo y viceversa. Este, San Francisco creo que jugó a medio gas. Es, precisamente el jugar a medio gas fue lo que hizo que pues al final. Los, los leones, no sé qué pasó, errores ahí for, for, for, jugadas atípicas, etcétera, etcétera Y yo también quiero ver ya semana 5 o 6 A ver qué show Quiénes son los de adeveras Y sobre todo en noviembre, ¿no? Creo que noviembre es, es, es el reto eh, ¿Qué más? La interesante va a ser a los jueces que hagan jugó a la defensiva. Mal. La defensa jugó sí, sí. mal. Ya mañana les daré los números. Los cardenales en algún como momento cañón. va a caer como en el año pasado. Pues todo está que... que, que este, ¿A dónde? Que este Murray... Que Murray eh, pues no empiece a crecer porque pues está bien. Digo, los cardenales así empiezan las temporadas y luego se empiezan a desinflar bien gacho. Entonces pues yo creo que... Son una incógnita los cards, ¿no? Conforme pueden ser Alan gallos, conforme 17. no. Dice, los Packers sufrieron por su línea ofensiva. Pienso que ese se ganara ya que estará Bosa y Ford sanos. Yo espero que sí. Pues Boza y Ford se vieron bien, ¿no? Por ahí salió que Boza tuvo uh, como dolor en la espalda. Pues partido, pero 20. pues nada, de qué sí, preocuparse. Sí. Es la mejor división la de los 49 y Ares Sí, no, todos los equipos dieron cátedra de, de poderío. Creo que todos los equipos demostraron que van por la división. 900. Y Me atrevería a decir que de la división. Dice, me sorprendió en verdad ver a Warner fallar tacleadas y perder coberturas. Es raro verlo jugar así. E-bajo Mamrime. Eh. Dice. Chiruno quién es su equipo de la LFA de México Banda. Gabón Mac. Dice, ya para la semana 8 se ven los contendientes a postemporada. Es correcto. Alans-17. ¡Nada! También Seatles siempre inicia brutal y terminan decepcionando. Por eso digo que Wilson es el MVP de septiembre. <risa> Vamos a dar tantito pausa para pa contestarle a todos. Primero, en algún momento va a caer Cardenales. y sí, yo también creo que sí. Puede ser que se vayan descifrando Todo depende de Kyler Murray. Los Packers sufrieron por su línea ofensiva, pues es que a Aaron Rodgers en lugar de ponerle armas le siguen quitando y pues ahí está sufriendo. Yo siento que también Galicia él ya no 20, tiene muchas 21. ganas de jugar. Dice, los Rams están perros este año, quién sabe si los tengamos de chavos. La mejor división la de los 49, sí, te digo todos. Yo creo que inclusive de esa división podría salir el representante de la nacional al Super Bowl, la neta, así como se vieron semana 1 y me sorprendió ver a Warner Fayard. sí, Warner no estuvo tan fino como uno había esperado, pero semana 1, todos tranquilos, equipo de la LFA de México, a mí me gustan los mayas, ya para la semana 8 se ve, sí, yo creo que sí, entre semana 6 y semana 8 se va a ver quiénes son los de Veras. sale siempre inicia brutal y terminan decepcionando, por eso digo que Wilson es el MVP de septiembre, sí, Wilson juega muy bien septiembre, parte de octubre, y como que en noviembre algo le pasa, diciembre cierra Galaxy al final, 2020, pero ya luego 2021. no les alcanza. Dice. Y en enero ni se diga. Están fríos todavía. Gabón Mac. Sí. Dice. Ya que era ayer se venga a los Niners acá en la bahía, lo queremos. Estaría bien chido, no se armó. Los Rams están perros. Este año, quién sabe si tengamos de chavos. Sí, va a estar cañón los Rams con Matthew Stafford. Creo que sí mejoran. Pero que no, panda el cúnico. Eh, ¿Están fríos todavía? Sí, todos todavía están muy fríos. <coughs> Yo sé que Rogers se venga a los Niners. Hubiera estado bien chido, pero no, eso, eso ya no se dio y dudo mucho que se vaya a dar. Sobre todo porque Garópolo está jugando bien, insisto. Creo que Garópolo, con la protección que le dieron, no encontró bien a Divo Samuel. De muy buenos números. George Hill destacó. O sea, en general creo que se vio bien Jimmy Garópolo. Y no veo la necesidad de buscar un trade ahorita en este momento. Galeosi 2021 Dice Garapolo va a hacer la revelación. Estaría bien chido que fuera el regreso del año Jimmy Garapolo. Creo que tiene, tiene con qué. ¡Ah, ya se me lastimió quién! ¡De Ford! ¡Sácatelas! Ah, no, hace salsa Gir, va a entrar De Ford, perdón. Che. ¡Ay! Casi me lo interceptan. Tan perras las aguilitas Ya se me están poniendo perros Jala, jala Vámonos, vámonos Jugadas en serie, jugadas en serie El perro 49 bajo Dice La ofensiva fue una máquina V8 supercargada Frankuti sí, eh. novecientos Dice. ¿Qué opinan de la declaración de Shanehan sobre Ayoyuk? Galiasi 2021. Dice. Y Monster dio tristeza y Beret. Gabón Mac Dice. Necesitamos secundaria urgente la defensiva y los linebackers jugaron regular pero son jugadores de renombre que solo necesitan agarrar ritmo. No. Alas-Bak17. Dice. Viste que Slater dominó a la línea defensiva de Washington. Tuvieron que cambiar a Young de lado. Eh, la ofensiva fue una máquina. Sí, la ofensiva se vio muy bien, pero la, me gustó. Ya al final la aflojaron. Tenían que haber sido más matones. La declaración de Shanahan sobre ello, pues está cañón. Yo creo que tiene que haber disciplina ahí. No va a ser Dios tristeza y Berrett sí, mucha, sobre todo Berrett. Eh, Nueva no, secundaria urgente, la defensiva y los linebackers jugaron regular Pero sí, vamos, vamos arrancando poco a poco Y aún así a medio gas jugaron chido Viste que Slater dominó la línea defensiva de Washington Tuvieron que cambiar a Young de y la 20, Dice no vi, Las pero... águilas nos la deben del año pasado Sí, las águilas nos la deben vamos. Definitivamente Dice De acuerdo con Alan, Slater fue una bestialidad Ese era mi gallo en vez de Lance Gabón Mac, Gabón Dice ¿Qué onda con esa defensiva de Águilas Jajaj no juegan así? Pues yo entiendo qué está pasando ¡Ah! Le pegaron Gabón al coreback Mac. Vientos, otras 15 Dice, yardas ¿Qué pasó con Ayuk? Pues algo sacó Shanahan de que no Pues que no era físico Era más una onda como de Rendimiento, algo así entendí Entonces pues Creo que no sé, Creo que no se ha disciplinado el muchachón ¡Jala, jala, jala, Kiron! ¡Jala, jala, jala! ¡Touchdown! De acuerdo con Alan Slater, fue una bestialidad. Ese era mi gallo en vez de Lance. Mi Lance, sí, Rashawn Slater, lo hablamos, perro. Yo no veía la necesidad de movernos por un coreback, ¿no? Desde el principio llegó Lance, pero uh, Rashawn Slater era nuestro guardia derecho. Que, Bronz, que él no lo hizo tan mal, ¿eh? Si te pones a ver el juego, ya viendo la repetición, Bronskill jugó bien, entonces pues bueno, esperemos que así siga. Pero Rashan Slater sí hubiera cambiado. Ya van dos que dejamos ir el año pasado a Tristan Wirfs y este año a Rashan Slater. Ahí les encargo. Frankuti 911 dice Lo que yo entendí es que quería ser el WR1 solo porque sí, y le dijo que si lo quería se lo ganará. Pues sí, ¿cómo se lo va a ganar? O sea, no, no sabía eso, pero pues si fue eso, pues cómo se lo quiere ganar mi Frankuti si, si. tira balones en pretemporada, pues así no se gana Galiazzi uno una 20 titularidad. 20. Dice. No puedo creer que Kitten y Samuel fallaran en momentos clave. El perro pues yo, 49. Yo tampoco y amigo, pero son humanos. Dice, ¿Cómo no? Todas las apresuradas de QB fueron por el lado derecho, perro. Galeazzi 2021. Dice, son humanos. Son humanos. exacto. Todas las, pero fueron pocas mi perro, o sea, tampoco fue como el año pasado que de plano en todas le llegaban yo sí vi mejora, digo. No lo estoy comparando con Rashad Slater ni con Trent Williams ni con ninguno de esos, pero me parece que lo hizo bien, o sea, no no lo no, no, no jugó tan peor, dice. Viva México. Viva México, ya están Llancio listos okay. o qué? ¿Qué van a cenar? ¿Qué van a chupar? Dice. Viste que Yemar Chase ya cayó bocas, jaja Gabón Yemar Chase, sí Dice Bueno, sé que es difícil, pero sería bueno Este es el último año de Ryers Ya no tiene ganas de jugar en Green Bay Y regresar a California, el lugar donde nació y creció Y al equipo que apoyó de niño Eso le daría una motivación Y sería muy bueno verlo en San Francisco Sí, amigos. sí 20, no, no es mala Dice, idea, pero Empezamos con el pie derecho Sí, amigo, nos pues ganamos. La victoria era lo importante, ¿no? Lo importante era ganar. Medio tiempo. El perro 49 bajo, dice, de acuerdo en que fueron pocas, pero con Slater sería una muralla impenetrable en nuestra línea ofensiva. Galeazzi veinte veintiuno, dice, todos los equipos vienen fuertes. Sí, eh, pues sí, sí perro, pues sí, es lo que te digo, o sea... Pues no, ni lo vamos a comparar con los dos que te mencioné Con Wears y con Slater Que se vio muy bien Alan Sion bajo Pero 17. ahí va Todos los sí. equipos vienen fuertes sí. Ja, ja, ja, ja. Van perdiendo los pads Van perdiendo los pads Perdieron el primero <risa> Empezamos con el pie derecho sí. Bueno, eh, lo que seas de, de lo de Aaron Rodgers Mi querido Gabo Sí, pues mira a mí me hubiera gustado mucho que Roger llegara a la bahía. Yo 49, pensaba que este podía es. ser un año, pero pues no. Dice, Mucha lana ahí. Sobre Ilaicio, Hernán, eh, Elaya, Mitchell, pues mira. Muy buena 1911. actuación. Y de alguna forma histórica. Dice, me parece un caso similar el de Sermen. No es mejor ni que Michel ni Hasti. Sí, nomás que ahí, mira, bueno. Primero, Hernán, eh, actuación histórica, ¿no? Estaba, eh, Bueno, ya se sabe que... Ningún corredor de sexta ronda había corrido para más de 100 yardas en un juego inaugural. Entonces, Laia Mitchell ya entra en la historia de la NFL en su primer partido. Buena actuación, pero también creo que tiene mucho que ver... El, pues es el sistema, los huecazos que abre la línea ofensiva. O sea, estaba viendo yo fotos, son avenidas, ¿no? Entonces, pues el chavo las explotó perfecto. Entonces, pero me gusta, pues al menos que ya no... Con que no se lesione, todo está perfecto. Casi similar el de Sermon, no es mejor ni que Mitchell ni Seasti, pues es que Sermon ya declaró Shanahan ¿no? que que no lo equipó precisamente porque pues no no el le llenó loco en la pretemporada. son los Cardenales, la temporada pasada daban unos partidazos como el primero con Seattle o el partido con Bills, pero al siguiente día jugaban de la riata como el de Patriotas o cuando los dejamos fuera de playoffs con puros suplentes. Es que a el Hermura y Murray le van ajustando conforme va pasando la temporada y, y se pues, empiezan a ver un poco creo su, yo sus tendencias durante el año y ya en las últimas semanas es bien complicado que pueda hacer algo ¡Ah! sí pero sí creo que los cardenales tienen ese, ese, ese problemón que se les va desinflando Kyler Murray y se les desinfla Kyler Murray y se acabaron los cardenales Vamos Jala, Corte, vámonos Ah, primero y diez Fernan, Go Niners Bien tus vientos, Bien tus gracias por la suscripción Ya puedes utilizar los emoticonos Go Niners Alan -bajo 17. Dice Aparte que Kingsbury se la jugaba mucho en cuarta Aunque no le conviniera Es que Kingsbury es El como estos 49 -bajo. Dice yo digo que Canal 49 y el podcast ya deben durar mínimo una hora. O que dice el público. <risa> pues ya suscríbanse todos, vuélvanse miembros del canal. Este. Ya, para nada más dedicarme a esto. Y cómo no, hasta de dos horas, perro. Pero pues hay que comer, hay que chambear esto. Pues no. Todavía... ¡ah! Ve, ya me desconcentraste, perro. <risa> Frankuti 911. Dice. Sí, para mí sin problema puedo aventarme una hora de podcast. Alans-17. Dice. Hasta dos horas. Hernen 49 y Ares. Dice. Mañana a qué hora subes video. Galiaci 20. Mañana a las diez y media, bro. Dice. Está padre el canal 49 Gracias Galias sí, Y sí, yo me podría aventar ahí 30 horas hablando de los 49 Pero luego sí también está cañón ¿No? La banda Alguna vez hice uno como de o a Casi 40 minutos un guión bajo, Y alguien poco, me dijo No, bajo, Ya fue mucho tiempo palomitas. Dice Hola ¡Chin! ¡Ah! ¡Ya llegó! Palomitas, ¿cómo estás, brother? ...se ocupan para monetizar en Twitch y pagan bien. Pues más que seguidores, necesito tener 75 gentes... ...viendo mis streamings constantes... ...para que Twitch, pues, empiece como a, a aflojar un, un, una lana. Entonces, pues, ahorita apenas tenemos que 63... Sus, este, ...seguidores, ¿no? Ya dos, dos suscritos. Suscríbanse al canal, suscríbanse. Ya, ya pueden utilizar el, el, el emoticón que utilizó el buen Hernán. Frankuti ahí aparece con su insignia también. este Pues ahí está. Ustedes ustedes échenle. Ya están las donaciones. no También quien quiera apoyar. Ya anda ahí el botón de donaciones. Abajito donde está la moneda. Por ahí se pueden ir metiendo. Y ahí está el botón de donaciones. Quien quiera apoyar. Para que haga yo mis dos horas de streaming. Y mis dos horas de todo. ¿no? Y ya no tenga que estar trabajando. <risa> Me van a hacer las águilas lo mismo de los leones, eh, me, me, se me están poniendo bien perros. No, hasta ahí. ¿Cuántos seguidores se ocupan allá? ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer eso? Estaba ahí el esquinero. Un guión bajo poco guión, bajo de guión, bajo palomitas. Dice F. En el ahí abajito de no chat está el, el, el icono dices, de moneditas. ¿Qué dices, Pablo? Un versus Pats con leyendas. Pero los pads ¿qué leyendas tienen... <risa> <Frank> <risa> no es cierto, tienen, tienen a sus pads... Todos van por ahí algunos. Va a estar complicado detener a Halen Hurt. Pues es que Jalen Hurt ni siquiera está jugando, bro... Entonces, pues, frenar a alguien que no juega hasta cañón, ojalá pudiera regresar, pero... Yo ya perdí toda fe y esperanza en el señor Jalen Hurt, porque pues no. Creo que debería ser Hurt su apellido y no Hurt. La pasa, lesionados. <risa> Caperdic me está dando un juegazo. Y eso ya me está desesperando. Así que ahorita tengo que aplicar. Richie James también anda lesionado. Híjole. Bueno, ya para qué digo. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Galeazzi 2021. Dice. Mejor que traigan a Webster. Pues es que no lo tenían que haber dejado en ese. No fue fumble ya había caído. Dice. En Twitter leí que los Niners están utilizando a Lance simulando que es Hertz el de Eagles. Puede Cabo ser. Mack. Puede ser. Dice. F. F. La van a revisar. Sí, ya había caído, ya había caído. Estoy seguro que ya había caído. Me la quiere aplicar el Madden. Vean, ahí está rodilla al suelo, no. Nah. Hasta en el Madden andamos alados. <risa> no, pero mira. Rodilla al suelo. Eso no es fumble. Frankuti 911. Dice. Perdón, me refería a Halen Hertz, el QB de los Eagles. Ah, sí, pues se vio bien, mira. Un guión bajo de, ya, guión, bajo de guión bajo palomitas. Dice. Overreaction Capernic es mejor que Garopolo. <risa> Ya ven, no fue fumble. Pero me están jugando muy bien las águilas. Esto va a requerir más concentration de mi parte. Gerny Yares. Muy bien. Dice. ¿Qué te pareció la actuación de Devo Samuel contra <ríe> Muy buena. Divo Samuel jugó bestial. Eh, creo que dio un juegazo. Ese fumble no va a manchar su, su buena actuación que hizo. Me gustó mucho Divo Samuel. Creo que es el Divo Samuel que yo quiero ver. No quiero verlo corriendo. Quiero verlo atrapando pases. No, Elaya Mitchell, Eliya Mitchell. Frente, vámonos, jala. Eso correction, perdón, me refería a Jalen Hurts. Sí, pues es que el coreback de las águilas se vio bien, ¿no? También los, los halcones negros. Es que los halcones negros empiezan jugando basura siempre. Y sus últimas tres semanas juegan como si fueran equipo de playoffs. Un guión bajo poco guión, bajo de guión, bajo palomitas. Dice. ¿Qué te pareció el Mitchell? Me gustó, cu cumplió, amigo. O sea, al final, pues. O sea, sí, el sistema de Shanahan está chido, como digo, o sea, gracias al sistema es que pues, prácticamente cualquier corredor se puede ver bien, pero, pues también no, no, no más es que te metan y ya, también tienes que hacer eh, lo tuyo, ¿no? Y, y me parece que lo hizo bien. Me gustó cómo jugó la valla Mitchell, al menos no se arrugó y explotó bien los huecos. El perro 49 bajo dice, órale perro, ya te andas confiando como Shanahan. <risa> <Caliente risa> ¡Sí! ¡Sí! <risa> Dice A Kittel no lo podían tumbar Kittel es un <tose> monstruo amigo Dice Las lesiones serán problema de los jugadores O de los preparadores físicos Ya no sé mano, mira Perro, pues sí, me estoy confiando Pero pues es que ah. Estoy acá y estoy La allá Kittel y 911 Dice ¿No crees que ya es momento de dejar ir a Mostert? Yo creo que ya se. O sea, sí. Luego dicen: Aquí los no lo pueden tumbar. No, Aquí los no lo pueden tumbar nunca. Aquí los no lo pueden tumbar nunca, jamás. <risa> Las lesiones serán problema de los jugadores o de los preparadores físicos. Un guión bajo poco guión, no bajo lo sé. Guión bajo palomitas, dice. No intentes, los TAS no funcionan desde hace años en el Madden. Ok. Ahí está vivo, ¡bien! RPO. Dice, ¿las lesiones serán un problema de los jugadores o preparadores físicos? Nah. Yo creo que son los preparadores físicos, bro. Ya son muchas, muchos lesionados. Qué pena lo de Monster, pensé que explotaría esta temporada. Yo también, amigo, de haber sabido, ni lo meto en mi canción, ¿no? Ya los dos que menciona Monster y a Sermon, pues de los dos nos hace uno. Entonces, pues no, del nabo. Guión bajo poco, guión bajo de guión bajo palomitas. Dice, eso anuncio. Gabón Mac. Dice, XD. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Casi! El perro 49-dice. Tienes alineado a Sherfield. Creo que no, ahorita lo meto, pero es que luego los meto y de todos modos no me los. Vamos a, vamos a meterlo, perro. Vamos a meter al. Vamos a meter a Sherfield. Es más, vamos a anotar con Sherfield. ¿Qué te parece? Vamos a ver los receptores. A ver. Samuel, Ayuk Vamos a sacar a Ejuk y vamos a meter a Sherfield de 2. Ahí está. Que conste que lo estoy metiendo. Vamos a meter a Ayuk de 3. Ahí están. Samuel, Sherfield y Ejuk. Me gustó Sherfield. Me gustó cómo jugó. La verdad, creo que lo hizo bastante, bastante chido. Pero bueno. Ahí está Sherfield. No puede ser, lo defendieron bien. Frankuti 911. Dice. Se va a enojar a Ayux si pones a Sherfield. Ja, ja, ja, ja. <risa> Mediodiva el señor. Este. Dice. Si no se pone abusado a Ayux, Sherfield le puede ganar el lugar de segundo receptor. Definitivamente, ¡ah! Oh, ¡No puede ser! Dice La esposa de Monster salió a decir que su esposo está recibiendo demasiados mensajitos de odio Y que debería matarse y el hombre de cristal ¡Ah! Shanahan se la quiere jugar Sí, pues la esposa de de, de... de... de... de... de Monster, pues sí No, pues es que ha pasado todas las de Caín el señor ¡Ahí está! ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡Cómo no! ¡En cuarta! Imagínense, Monster, de pasar de por seis equipos De romperse el brazo De lastimarse las rodillas Y ahorita otra vez, pues es una tragedia Pero pues, si lo vemos fríamente Uno, ¿qué culpa tiene, no? Lo cuidamos mucho La pretemporada, básicamente, no jugó Y en el primer partido se nos truena Sabemos que son humanos Pero pues como equipo hay molestia, ¿no? Eju, ¿se va a enojar si pongo a Sheffield? Pues sí, pero que se lo gane Como dijo Shanahan Hernán, si no se pone abusado, ¿eh? Uke, sí. Yo creo que sí. Sherfield ha estado mostrando eh, que tiene con qué, ¿no? Ya se llevó otra vez touchdown. Creo que en todos los juegos de la temporada ha anotado. Entonces, o, o de la pretemporada. Dice. Y lo anotó Monster, jajaja. Ja, ja. <risa> y lo saqué. Ustedes vieron que saqué a Monster, pero anotó. Eso ya son las ironías de, de la 911, vida. Dice. Los deportistas deben estar acostumbrados a recibir el hat. Sí, definitivamente solo que luego las esposas, las, los familiares y todos estos pues, son un poquito más chillones. Entonces, pues, ahí es donde está la bronca. Fumble, ¿Cómo no está? Eso sí ¡Si fue formal! y la recupera de Ford. ¡Ja, ja! Y Buffalo le está ganando a Miami 21 a 14. Alguien tiene el Madden 22. Retenmen. Quiero jugar con otra. Alguien. No sé si alguien ya me mandó ahí solicitud. Nadie. Echaros unos juegos. Estaría chido caer en alazos. En Play 4. Alans-17. Dice: Como vi en Twitter, que tan mediocre tiene que ser la vida de esas personas que se toman tan en serio y personal un deporte XDXD. XD. El perro 49 mm. bajo Dice Sí, le están dando mucho Hat a Monster y está gacho Para el jugador Sí, guión anda, bajo sí poco guión, bajo de guión Bajo palomitas Dice Yo lo tengo Pero soy de PC No, hasta o está cañón No, no, no podemos jugar Ya, ya investigué Creo que no es Multiplataforma esta cosa sí, Bien Ah, um, Twitter, que tan mediocre tiene que ser la vida de esas personas que se toman tan en serio y personal. <risas> pues tendríamos que empezar por los jugadores, porque de eso viven. Y si vivir del, de esto no es tomarse en serio y personal un deporte, pues no sé qué es. Lleva Monster Toy. Y acá no lo lesionan. Están dando mucho hate a Monster. Sí, tampoco es para tanto. Creo que de repente la afición se mancha. O sea, sí está chido criticar, está chido decir Chale, pero ya, ¿no? También Hay que dejarlos en paz tantito <risa> <risa> <risa> ¡Me salvé! <risa> bajo 17 Dice El tweet se refiere más a los fans tóxicos ¡Sí! Mac? Hay muchos así que traigan a Craig. ¡Touchdown! Un Richie James, touchdown. Bajo bajo a Craig. ¿A Colchar. Dice. Maldición, no se lesiona Kurt. Yo no quiero que se me 11. lesione. Dice. Lo voy a comprar el 22 solo para jugar contigo en esta semana. Ya estás, Frankuti. Venga, mi Frank. Cómpralo y nos echamos unos juegos. Estaría chido. Eh. Mejor que traigan a Gord, Yo quisiera ver a Gord. No estoy de acuerdo que... nada Está casi imposible que venga. Está desempleado. Es una tristeza. Pero al menos a que corra un snap. Para que se retire como Niner. Sí estaría bien chido. Chicago ganándole a... A Cincinnati. El perro 49-Baco. <coughs> Dice. No se puede multiplataforma. No Yo sé mi perro, mira <coughs> Dijeron que... <coughs> alguien me dijo que sí Y luego me dijeron que no La neta es que no lo he intentado, no he probado, no he buscado ¿Cómo? Pero este... Pero pues a ver si se puede Búscame, estoy como C49 Oficial, C de casa 49, número 49 Oficial, así estoy Si me encuentras Jugamos ¿A dónde? Gabón Mac Dice ¿Qué le pasó a King Labuat si no juega como se espera? Habrá sido un error seleccionarlo Yo todavía quiero pensar que no es un error Frank Pero... 911. Eh. Dice Perdieron todos los QB novatos excepto Lance Está bien cobijado el muchacho Ese es el punto El 49-bajo Dice yo digo que sí, porque el juego no es exclusivo de una consola. Pues va, perro, a ver, búscale y ahorita, si sí, sí puedes y si andas por ahí en tu casa, jugamos. Este ¿qué pasó? ¿Qué pues es lo que te digo, Kinlow? Pues yo espero, sigo esperando y sigo esperando y sigo esperando a ver a ese Kinlow, ese monstruo y esa bestia que todos dicen que es Kinlow y nomás, ¿no? Ojalá que sí. Eh, sí, pues ese es el punto de lanza, amigo, está bien cobijado y creo que ese es, de eso se trata dirlo irlo cuidando, dirlo llevando poco a poco Hasta que ya esté listo el muchacho para tomar las riendas de, de, de esto A ver perro, sí, búscale, búscale Si se puede multiplataforma, pues avísenme y órale El perro 49-bajo Dice Todos los QBS novatos perdieron porque los aventaron al matadero con Lance ahí debe de haber paciencia Así es amigo Así es perro, estamos en, el mismo, en la misma sintonía Y tú lo sabes Creo que Gabón Mac. Lo de, lo de Lance sí. tiene que ir poco a poco Pudimos seleccionar a C de Lambi Con Samuel no tendrían nada que envidiarle a Metcalf y me no! Me... Te... Ah ¡No! Pudimos seleccionar así de Lamb. Y con Samuel no tendríamos nada de envidiarle a Medkatsi. Ahí está, ¡bien! Harry Garmset. <coughs> Híjole, lo que hubiera sido eso. Pero bueno, se desperdició ese draft. Horrible. Yo pensaba que era así de Lamb o Jerry Judy. Tristan Wirfs, no mínimo. Y se llegó Jabón Kinlow. Nada. Bien la defensa. frankuti 911. Dice. Detesto Bien. esos expulsados que se sacan los QB en el Madden. Yo también, amigo. Esos pases de como 70 yardas de pura abrazo y, y brincando hacia atrás. Eh, Pero ¿qué tal esa esa vuelta acá? 360 ¿eh? de Manuel Mosley. Números flojitos, ¿verdad? Pero... Lo importante es ganar. Vamos a ver. 20 segunditos. Yo todavía quiero hacer daño. A ver si puedo hacer algo. Ya lo veo muy difícil. Menos con 14 segundos, pero... Lo voy a intentar. Frank Cuti 911. Sí, no afuera. Dice. Hambre y Thomas me parece el nuevo Witterpoint. Sí, ¿eh? Pareciera. 40 Vamos a darle chance. Bajo. Dice, C.D. Lambe está soltando muchos balones, perro. Se acabó. el Lambe está soltando muchos balones. Pues sí, pero... <coughs> A mí sí me hubiera gustado acá. Yo sí le vi muchas... Lo único que sí, fíjate que no me gusta de el Lambe es que ya vi que se arruga mucho. Al trancazo ¿no? A buscar el balón. Pero bueno. Ojalá que Iyuk ya se ponga las pilas. Acaba la simulación del juego de la semana 2 Ganamos Ganamos señores Me despido de YouTube Me despido de YouTube en la simulación Ya saben que nos vemos mañana Para apoyar a los Niners con todo El lunes el podcast Para hablar de lo que fue todo el partido contra las Aguilitas Síganme en redes sociales Y únanse Y suscríbanse al canal, vuélvanse miembros Nos vemos en la siguiente Go Niners